Ya saben que los creepers siempre molestan pero en esta ocasión en las explosiones yo los asesino, claro que sí Como ven acá adentro también tengo TNT por muchas partes y por fuera también No la cubrí por completo porque me tomaría bastante Ya la había cubierto muy muy bien pero la explotó un maldito zombie que se estaba quemando Y la verdad que me enojó bastante y tuve que volverla a rellenar pero esta vez tardé solamente media hora o 40 minutos, pero en sí fueron muchísimas TNT las que coloqué. Y en esta ocasión estoy poniendo Creepers para ver si sobreviven o mueren. Ya saben que los Creepers a veces que estamos así bien tranquilos por el Minecraft y de repente ¡Pum! Te llegan por la espalda y, y muerto. Te quitan todas tus cosas, no les importa si traías diamantes, ellos te explotan. Así que a nosotros no nos va a importar en este video que tengan cosas que hacer. Y lo vamos a explotar. <risa> vamos a ver, ya estoy ansioso por explotarlo. Creo que se está haciendo de noche. Sí, se está haciendo de noche. Pero para eso voy a dormir un poco. Porque quiero que esto se vea genial la explosión. Y que no se vea todo oscuro. Así que vamos a dormir. Ok amigos, ha llegado el momento. Los creepers ya están adentro. Hemos dormido, todo se ve perfecto. Y ahora sí, vamos a agarrar el mechero. Y lo vamos a encender en 3, 2, 1... Vamos a encenderlo y nosotros nos quitamos y creo que fue un fail Vamos a ver No amigos, no fue un fail, la TNT va caminando y los FPS están en 8 8 FPS, ahorita vamos a ver cuántos FPS nos quedan, estamos en 9 FPS Y como ven, toda la mansión está explotando épicamente Tenemos un FPS Pero la verdad es que lo puedo mover bastante bien, no tengo ningún problema Aunque aquí ya se me petó creo Ah no, perfecto, no se me ha petado y como ven estamos en 36 FPS, pero si nos acercamos, la explosión sigue. Sigue y sigue porque esto tiene un poquito de retardo, ya que como son bastantes TNT, creo que son más de 2000 y es una gigante mansión, es por eso que se tarda bastante y no se va a explotar por completo, ya que ninguna TNT que le pongas va a terminar de acabarla, al menos que tú la cubras por todo completo. Bueno, no sé lo que dije anteriormente, pero... Lo que quería decir es que con toda la TNT que yo puse No le iba a terminar de explotar por completo Pero como ven quedó destrozada Herobrine se va a enojar amigos Y va a querer venir a quitarme el juego y a destruirme todo Porque le he destruido su casa y como ven Sigo destruyendo la mansión Es que esto es épico Creo que acá no se alcanzó a destruir Y como ven sigue explotando Tenemos 16 FPS Luego baja a 10 a 9 pero esta explosión sigue y sigue. Es una de las explosiones más épicas que he hecho como ven. ¡What! Sigue explotando. Al parecer amigos la mansión de Herobrine estaba bastante bien protegida o estaba muy muy grande porque alcanzó a quedar bastantes cosas y como ven los Creepers sobrevivieron, sobrevivieron los malditos Creepers. Vamos a ponerle poco más de TNT porque obviamente no quiero que los Creepers sobrevivan, vamos a colocarle TNT y a explotarlo rápidamente. Vamos a ver, yo creo que ese Creeper se muera y también el que está por acá y como ven amigos lo he logrado, se ha muerto. Pero lo que más me impresiona es que sobrevivieron Vamos a buscar por acá a ver qué otras cosas más sobrevivieron Yo recuerdo haber metido TNT por muchas partes Pero algunas me faltaron Pero to de todos modos se ve bastante genial O sea lo que quedó, toda la explosión Lo que más le volé a la mansión fue la parte de abajo y la parte de arriba El centro pues quedó mucho Pero también se despedazó todo, ya no hay forma yo les voy a dejar este mapa aquí abajo en la descripción del video para que tú pases, lo descargues y también lo explotes. Yo te lo voy a dejar con TNT. Yo personalmente le puse mucha TNT para que tú lo juegues y lo explotes también. No le va a pasar absolutamente nada a tu celular, supongo. Al mío solo bajó a un FPS, pero hasta ahí no se trabó ni nada. Ustedes lo vieron. Y...